Ahora andamos aquí en el centro, en el malecón Ajá, Porque exacto. venimos a hacer un juego, un reto con la gente Exactamente ¿no? Interactuar Una pista, Mario Miren lo que tenemos aquí Pero antes hay que explicar a la gente qué vamos a hacer Vamos a hacer una pregunta Ajá, una, una dinámica una, una, sola una, pregunta. una sola pregunta El que la tiene se ganará 100 pesos Y el exacto. que no la tiene pues, se ganará unos toques Unos toquecitos. ricos toques ¿No aguanta Nano? A ver, a ver ah, no. No. <risa> Ah, este. Y pues ahorita vamos a empezar. Van a hacer preguntas un poco difíciles. Ajá, ¿para es qué? que son de cultura general, así Ajá. que mucha gente no la puede saber, Mario. Pero mucha gente sí las puede saber. Sí. Vamos, pues, a, ver cuántos vamos se a, ver a ver cuántos quieren participar también. Ajá, vamos a ver. Vámonos. Ahora sí encontramos a la primera persona, al primer participante. ¿Cuál es tu nombre? Gente, ¿de, ¿De dónde vienes? Irapuato, Guanajuato. Ah, de, ah, de, de Guanajuato, Guanajuato, turista. Bien. Si la contesta bien, sí, se bueno. ganará 100 Ajá. pesos. Si Exactamente. Si la contesta mal, toque el eléctrico. ¿Cuál es el metal más caro del mundo? El oro, ¿no? ¡Ah! ¡No error! Así que, vamos con toque ¿Sabes cuál es? El rodio. El rodio. Ajá. ¿Lo quieres fuerte o despacio? No, pues ahí, ahí échale, échale, ahí ¿tú échale ¿tú? nano, no? échale. A ver, a ver. A ver, a ver, échale. ¡Ah! Ah, oh, oh, oh, va Seis, dale, nano, dale. Oh, ya. Ay, Dios, Ay, gracias, muy chida gracias, gracias. gracias Bueno, vamos a buscar a otra persona Vamos a buscar a otra persona ¿A qué nivel llegó, Nano ¿Ah? ¿A qué nivel? Al tope Al tope ah, sí. ¿Ah? ah, está bien Pues vamos a continuar, Nando Vamos Acabamos de encontrar unos amigos ¿Cómo se llaman? Nombre, nombre, nombre Néstor Valente Nombre ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? De Guadalajara, de Guadalajara. A ver, Paul Le vamos a hacer la primera pregunta a él Se la voy a poner más fácil Ok, Mario ¿Cuál es el país que tiene la bandera más colores. Sí. Tienes tiempo. En 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Mario? Diles cuál es. Dragon Desastre te ayudó tu amigo. Y de Ciudad Sí, dale toques, el primero que nos va a calar. Tú me dices hasta dónde aguanto. Dale, dale. Ahí qué nivel va? ¿Qué nivel va? 6, 7. Fuera. Vamos con la siguiente pregunta, Mario. ¿En qué año no, se descubrió no, América? 620, 1824. No. No, era no. no, 1452. 1492. Ok. Va. Dale, dale. de <risa> aguanta, ya aguanta no sé, ¿no? Si aguantes al 10, ¿no? No sé. A ver, no, dale. 5, 6, 7. Si sí la, la, la, sí la aguantó, si ¿sí la, la, sí la aguantó, Mario. Vamos, Laro. Si sí, la aguantó. Siguiente pregunta: ¿En qué año subió <risa> el humano a la luna? No, no mames, p. ¿Por qué no me tocó eso a mí, güey? Ah, vale. Dale, dale, dale, dale, dale ¿no? sin ayuda, sin ¿sí ayuda. Ah, sin ayuda, sin ayuda. 1970. ¡No! ¿Y ayuda? 1969. ¡Oh! por un año! ¡Fue un año! Dale, toque, toque, toque, toque Poquito, p*** ¡Eso un dedo! ¡Apúntalo! ¡Apúntalo! ¡Cinco, seis, siete! ¡Ya! ¡Siete! ¡Aguantó! buena ¡Cuidado! ¡El que sigue, vaya! ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, 206. 206. ¡Depende si eres un Maestro, maestro El último, a ver, el último. cuál es el producto No sé, tú Mario, menos a... de sus capacidades Él sabe que es inteligente y se le va a Mira, sí, <risa> sí, <mí>. Ya varios <risa> han contestado <risa> Ah, exacto bueno. es el metal más caro del mundo? Diamante, no es cierto, no es cierto, perdón ¿El metal, el oro? ¡No! ¡No, no, me no me soques, soques! El rodeo El rodeo, ro ro ro ro ro ro es el oh, más, más caro Ah, exacto Dale, dale, dale Dos Tres Cuatro Cinco ¡S3! Seis ¿Sí? Listo Ahí está ¿Quieren probarlos todos? Agarrados de las manos Nos gustan ¿No gustan participar? Para ir con ellos Para que Carlos uno ah, A ver a cuánto llegan, a ver, cuánto llegan? Ok, listo está no, no, está Uno sí, Dos ¡Sí! Tres ¡Ay! Cuatro Cinco ¡Sí! seis ¡Sí! siete Ocho Nueve ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! Seis. ¿Ya? ¿Ya? Ya apaga. ¡Ah, yale. ya! ¡Ah, ya! apaga los grandes de ¡Vamos, bueno, vamos? Todo, ¡Exacto! Hay que ¡Muy bueno! Bien. Gracias, bien. ¡Muy chido! ¡Gracias, gracias por su recepción! ¡Cuál el se va tu hermano! ¡Creer que ¡Felicidades al ganador! ¡Felicidades, Nelly! ¡Felicidades! Ya venimos de aquí de hacer el segundo reto, estuvo chido porque fueron un grupo de amigos y si eran inteligentes, ¿eh, Mario? ¡Muy inteligentes! ¡Ya nos quitaron 100 pesos! ¡Chale! ¡Ya nos quedamos pobres! nos quedamos 100! Y seguro era la respuesta que nadie iba a pasar. ¡Ah, exacto! Pero, Mario, vamos a continuar sí, a, ver vamos, a ver quién más le gastina las preguntas. Ah, exacto. exacto, vamos. ¡Toques, toques! ¡Toques, toques, toques, toques, toques, toques nano? Toques, te toques, toques, toques, toques? ¿Y es toques, nano? No, es no. Ahora sí, Paola. Ahora sí, Ahora sí, Mario. Va, el siguiente participante se animó. ¿Cuál es tu nombre? Adal. ¿A dónde eres? De Puebla. De Puebla. qué chido otro turista! ¡Qué chido eso! Ajá, exacto. A ver, Paola, a ver la pregunta. Pero explícale bien. Si la contesta bien, se gana 100 pesos. Pero si no... Son toques, ah, bueno. hasta donde tú aguantes, va a empezar del seno a ah, más sí. Ajá, A ver, ahora sí es la pregunta, Pau ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? Del cuerpo ah, okay. Dale, Tienes 10 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 De verdad, ¿no? <risa> Una al azar, ah. que te venga a la mente, te, te estoy dando oportunidad La piel La piel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 ¡Siete! ¡Ya! ¡Oh! Vamos sí, a compensarlo con 20 pesos, pesos porque si sí latino a la segunda. Son 20. Exacto. Y pues bueno, Mario, ahora sí ya terminamos todos, ac todos acalorados. Espero que les haya gustado este video. ¿Fue Ajá, algo exacto. algo rápido? Algo chido y entretenido para que también este, hubiera comunicación con más personas. Exacto, Mario? Más interacción. Sí, pues como ya. Gente. Como ya vieron, Mario. Y recuerden, si les gustó el video, dejen su like, por favor. Suscríbanse por, y por favor. Y también recuerden activar la campanita, y Mario. Vayan a seguirnos a Facebook que va a aparecer por exacto, ahí, exacto. y también llega a 10 mil. También recuerden seguirnos en Instagram, ahí estará apareciendo. Exacto. Y como dice Nano también, Mario, recuerden compartir, ¿verdad, Nano? Y vayan a suscribirse también al canal de Nano, está, Nano y, estará apareciendo, no. desde ahí. y pues, Mario, nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos les haya gustado. Comenten sugerencias, exacto. ¿qué tal les parecería? Exacto. Otra dinámica igual, pero diferente. Ajá. Y pues, ahí la vamos a hacer y después. Mi hasta bye. la próxima. Y...